La vida de María ha sido una vida oculta, y por eso el Espíritu Santo y la Iglesia la llaman Alma Mater, Madre oculta y secreta. Su humildad ha sido tan grande, que no ha habido en la tierra atractivo mayor y más constante para ella, que el de ser desconocida de sí misma y de toda criatura, para no ser conocida sino solo por Dios. Al atender Dios los ruegos que le hacía de empobrecerla y hacerla humilde, ha tenido a bien ocultarla en su concepción, en su nacimiento, en su vida en sus misterios, en su resurrección, en su asunción, de la vista de todas las criaturas humanas. Sus mismos padres no la conocían, y los ángeles unos a otros se preguntaban a menudo, ¿qué es Tista? ¿Quién es esta, porque el Altísimo se la ocultaba, Cantares 8, 5? O si algo les descubría, mucho más era lo que les ocultaba acerca de ella. Dios Padre ha consentido en que ella no hiciese milagros durante su vida al menos de los que asombrasen por más que la hubiese concedido poder para ello. Dios Hijo ha consentido que apenas hablase, a pesar de que la hubiese concedido sabiduría. Dios Espíritu Santo, a pesar de ser su fiel esposa, ha consentido que los apóstoles y los evangelistas no hablasen de ella sino muy poco, y a lo más lo que fuese necesario para hacer que Jesucristo fuese conocido. María es la excelente obra maestra del Todopoderoso, cuyo conocimiento y posesión se ha reservado. María es la madre admirable del Hijo, que ha tenido gusto en hacerla humilde y en ocultarla durante su vida, para favorecer su humildad, llamándola mujer, mujer como a una extraña, aunque su corazón la estimaba y la amaba más que a todos los ángeles y a todos los hombres. María es la fuente sellada, en la que solo puede entrar el Espíritu Santo porque es su esposa fiel. María es el santuario y el descanso de la Santísima Trinidad en donde Dios se encuentra más magnífica y divinamente que en ningún otro lugar del universo, sin exceptuar su morada entre los querubines y serafines, y en la que a ninguna criatura le es permitido entrar sin un gran privilegio. La Divina María, lo digo con los santos, es el paraíso terrestre del nuevo Adán, en la que ha sido encarnado por obra del Espíritu Santo para obrar en él maravillas incomprensibles. Es el gran y divino mundo de Dios, en el que hay bellezas y tesoros inefables. Es la magnificencia del Altísimo, en la que ha ocultado como en su seno, a su unigénito, y en él, cuanto hay de más excelente y de más precioso. O oh, cuántas cosas grandes y ocultas ha hecho ese Dios poderoso en esta criatura admirable. Como ella misma se ve obligada a decirlo, a pesar de su profunda humildad, en Lucas 1, 49, porque en mí obró grandezas el poderoso. El mundo no la conoce, porque es incapaz e indigno. Los santos han dicho cosas admirables de esta santa ciudad de Dios, y nunca han estado más elocuentes ni más satisfechos que cuando han hablado de ella. Además de esto, exclaman que la altura de sus méritos, que ha elevado hasta el trono de la divinidad, no se puede percibir con la vista, que la anchura de su caridad, más extensa que la tierra, no puede medirse, que la grandeza de su poder, que tiene hasta sobre un Dios mismo, no puede comprenderse, y en fin, que la profundidad de su humildad, de todas sus virtudes y de todas sus gracias, que son un abismo, no puede sondarse. O altura incomprensible, o anchura inefable, o grandeza desmedida, o abismo impenetrable. Todos los días, de uno al otro confín de la tierra, en lo más alto de los cielos, en lo más profundo de los abismos, todo predica, todo publica la admirable María. Los nueve coros de ángeles, los hombres de todas edades, Condición, religión, buenos y malos, hasta los diablos, se ven obligados a llamar la bienaventurada de bueno o mal grado por la fuerza de la verdad. Todos los ángeles en los cielos la proclaman incesantemente según San Buenaventura, Santa, Santa, Santa María de Genitrix et Virgo, Santa, Santa, Santa, Santa María, Virgen y Madre de Dios. Y la ofrecen millones de millones de veces todos los días la salutación de los ángeles, Ave María, etc y se posternan ante ella, y la piden por gracia que los honre con alguno de sus mandatos. San Miguel, dice San Agustín, a pesar de ser el príncipe de toda la corte celestial, es el más celoso en rendirla y en hacer que se la rinda todo género de honores, siempre en espera para tener la honra de ir, a su voz, a socorrer a alguno de sus servidores. Toda la tierra está llena de su gloria, particularmente entre los cristianos. Entre los que se la tiene por tutelar y protectora en varios reinos, provincias, diócesis y ciudades. ¿Cuántas catedrales consagradas a Dios bajo su nombre? Ninguna iglesia sin un altar en su honor, ninguna comarca ni cantón en donde no haya alguna de sus imágenes milagrosas, y en donde se curan toda clase de males, y se consiguen toda clase de bienes. Tantas cofradías y congregaciones en su honor. Tantas órdenes religiosas bajo su nombre y amparo tantos cofrades y hermanos de todas las cofradías, tantos religiosos y religiosas que publican sus alabanzas y que anuncian sus misericordias. No hay un niño que al balbucear el ave María no la alabe, no hay pecador que por endurecido que sea, no tenga en ella alguna chispa de confianza, ni siquiera hay demonio en los infiernos que, a pesar de temerla, no la respete. Después de eso, en verdad, es preciso decir con los santos, de María nunquam satis, Aforismo que significa, nunca se alabará demasiado a María. No se ha alabado, exaltado, honrado, amado y servido bastante a María. Ha merecido todavía más alabanzas, respeto, amor y servicios. Después de eso, hay que decir con el Espíritu Santo en los Salmos 44, 14, Toda la gloria de la Hija del Rey está en el interior. Como si toda la gloria exterior que le dan a porfía el cielo y la tierra no fuese nada en comparación de la que interiormente recibe del Creador y que no es conocida por las pequeñas criaturas, que no pueden penetrar el secreto de los secretos del Rey. Después de eso, debemos exclamar con el apóstol en 1 Corintios 2, 9, Ni el ojo ha visto, ni la oreja ha oído, ni el corazón del hombre ha comprendido las bellezas, las grandezas y las excelencias de María. El milagro de los milagros de la gracia, de la naturaleza y de la gloria si queréis comprender a la madre, dice un santo, comprender al hijo, pues es una madre digna de Dios, que aquí toda lengua enmudezca. Mi corazón ha dictado todo lo que acabo de escribir con un regocijo particular, para demostrar que la divina María ha estado desconocida hasta ahora, y que es una de las razones por las cuales Jesucristo no es conocido como debe serlo. Si sí pues, como es cierto, el reino de Jesucristo viene al mundo no será sino una consecuencia necesaria del conocimiento del reino de la Santísima Virgen María, que le trajo al mundo la vez primera y le hará resplandecer en la segunda. Y hasta aquí la introducción de la obra Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, del Venerable Siervo de Dios y de María, San Luis María Grignion de Montfort. Una vez nos ha sido introducida María, en los designios de Dios, a lo largo del resto del tratado se nos revela el papel de María en los últimos tiempos y cómo es su verdadera devoción. En palabras de este gran santo, los predestinados, con la gracia y luz del Espíritu Santo, entrarán y penetrarán en la práctica interior y perfecta de la devoción a la Santísima Virgen. Experimentarán las misericordias en que ella rebosa y la necesidad que tienen de su socorro. Recurrirán en todo a ella, como a su querida abogada y mediadora ante Jesucristo. Sabrán que María es el medio más seguro, fácil, corto y perfecto para llegar a Jesucristo, y se consagrarán a ella en cuerpo y alma y sin reserva alguna, para pertenecer del mismo modo a Jesucristo. Estos hijos predilectos de María serán los apóstoles auténticos de los últimos tiempos. Quedan emplazados a próximos audiolibros, donde seguiremos profundizando en el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Venerable Siervo de Dios y de María, San Luis María Grignion de Montfort, ruega por nosotros. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos.